Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre TMC o The Members Club el cual promete ser una, eh, una empresa disruptiva de alto rendimiento eh, en la que podemos obtener ganancias muy, muy jugosas y esta empresa es promovida por Juan Diego Gómez mismo que ya estuvo involucrado en Omega Pro y de hecho hicimos un video en el canal hablando sobre él y cómo le mandó un mensaje a Juan Carlos Reynoso pidiéndole que por favor le hicieran sus pagos, pero mejor escuchemos el audio. Juan, si cumplen, vos sabés, mejor que nadie, la clase de aliado que yo puedo ser. Lo sabes. Mi esposa hizo el retiro hace dos semanas. Tu gestión hasta ahora en ese particular no ha dado fruto. Seguramente hay mucho trámite. Por favor, insistí de nuevo para que le agilicen esos pagos y yo me ponga la camiseta literalmente. Y empiece incluso a defenderlo en redes. Porque es que en este momento las redes están ardiendo y eso es pólvora que se riega. Pero cuando hay pagos... Cuando hay certezas, cuando hay cumplimientos, ya hay como dar la cara. Pero bueno, ¿qué es eh, TMC? ¿De qué se trata esto? Pues vamos a ver su canal oficial en YouTube para que ellos mismos sean los que nos expliquen de qué se trata todo esto. Somos una comunidad descentralizada Sharing Economy con presencia global. Creamos ecosistemas disruptivos a la medida de nuestros miembros, basados en nuestros tres pilares fundamentales. Aprender, ganar y crecer. Contamos con registros en Panamá, Dubai, San Vicente, y Granadinas y Colombia. Mucho ojo con esto, eh, porque eh, de hecho existe un registro en Panamá, el cual yo tengo por acá y eh, vamos a ver por acá, este es un registro público, una constancia de inscripción, ojo con esta palabra, constancia de inscripción, porque esta es la clave para saber usted si esto es re, eh, real o no ¿Qué es una constancia de inscripción? Básicamente, una constancia de que usted tiene una empresa. Ahora, que sea un... O, o que usted tiene el nombre de una empresa registrado en un país. Ahora, ¿eso lo hace real? No. ¿Por qué? Porque tiene que estar regulado por todas las entidades. Si yo me pongo un puesto de vender empanadas y si le quiero poner un nombre, puedo registrarlo, por ejemplo, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, como eh, Empanadas Emanuel. Y esto es precisamente el registro que están mostrando en, este, en, en esta sección, básicamente. Ahora, registrado en Dubái. Qué curioso. La capital mundial de las estafas. San Vicente y las Granadinas, otro paraíso fiscal. Curiosamente eh, también está registrado ahí o estuvo registrado ahí Colombia, eh, perdón, o o Omega Pro y muchísimas otras estafas más. Registrado en Colombia, vamos a ver qué dice la superfinanciera sobre esto más adelante en el video. Tenemos alianzas con importantes neobancos, brokers. Ecosistemas blockchain, metaversos y compañías Metaversos. Educativas. Conoce wow. nuestro ecosistema. Sistema educativo. Algo que me llama muy, a mí mucho la atención es el hecho de que todas estas empresas promo, promocionan o promueven un metaverso, ganancias en el metaverso. Pero realmente ninguna tiene un metaverso creado. O sea, si yo le digo a alguien de TMC cuál es su plataforma para yo entrar a ese metaverso Quiero crearme un usuario, una contraseña, crear mi avatar, entrar a ese, a ese metaverso, pues básicamente no existe ningún metaverso, es puro humo. TMC Academy, academia inteligente con tres niveles de aprendizaje y cursos complementarios. Aprende sobre blockchain, criptomonedas, DeFi, metaverso, NFTs, trading, coaching y líder. Muchas cosas muchas cosas de las que aprender, sin embargo, al final, no digo que sea el caso, porque yo no estoy dentro de TMC, al final, no te terminan enseñando más que cosas que ya están en Internet y que tú pudiste averiguar por ti mismo, cosas como que, por ejemplo, NFTs es una burbuja que ya explotó, actualmente nadie está hablando de NFTs, actualmente lo que se está hablando es de inteligencias artificiales, y la mayoría de las estafas están eh, utilizando todo lo que es nuevo, lo que la gente no conoce tanto, para embaucar a más gente. Probablemente este video sea viejo y TMC actualmente ya está utilizando el tema de inteligencias artificiales para incautar a más gente. Tenazgo. DMC Events. Eventos de alto impacto desarrollados por grandes mentores. Sistema de servicios. DMC Push. Sistema de staking con acceso a seis tipos de pools diferentes que te permiten tener recompensas a corto, mediano y largo plazo. NFT Pools NFT Pool Collection Crypto Pool Crypto Pool Compuesto Saving Pool Saving Pool Metaverse TMC Solution Ganan dinero prácticamente por respirar. Soluciones DeFi desarrolladas por TMC y sus aliados. TMC Wallet Foodcard Smart Insurance, Expert Advisor. Sistema de negocios. TMC Bonus. Plan de compensación con 7 bonos diferentes que te permiten crear verdaderos ingresos residuales. Bono membresía. Bono directo. Bono indirecto. Bono residual. Bono binario. Bono de Rank Bono Te pagan bonus. hasta por <risas> TMC Travels hasta por viaje, o sea, por exclusivas cualquier miembros, cosa te pagan. somos un club privado de miembros, unirte a TMC ah. es muy serio. vea cómo ya han perfeccionado la estafa que dicen, somos un club privado de miembros esto los exime de muchas responsabilidades al no decir, somos un sistema financiero, son, ni siquiera dicen somos un sistema de educación ni, si, ni siquiera dicen, somos un eh, vendemos, eh, algún tipo de afiliación o algo así porque el hecho de ser un club privado de miembros los exime legalmente de muchísimas cosas y gracias a que mucha de esta gente ya ha participado en otras estafas que cometieron los mismos errores eh, van a ir modificando las palabras para que legalmente suene mejor sencillo adquiere una de nuestras membresías members 50 USDT anuales premium esa membresía hay que pagarla anualmente. No es un solo pago. Son eh, 50 dólares por año. USDT anuales. 499 USDT Vitalicia. Una vez adquieras tu membresía, tú decides cómo participar en nuestro ecosistema. En TMC no seguimos tendencias, las creamos. Únete al mejor ecosistema. que es disruptivo? Bienvenidos a TMC, the Members Club. Ahora bien, chicos, eh, hay un tema que eh, tenemos que ver, el cual es que eh, TMC está trabajando con eh, FoodSwap, la cual es una plataforma que tengo entendido que también eh, mi queridísimo, eh, mi amigo español, apellido Zapata, hace tiempo no hablo de él, también trabaja con esta, bueno, la plataforma que él promociona, trabaja con, con FoodSwap. Creo, no estoy seguro. <ríe> hace tanto tiempo no hablo de él que no lo recuerdo. Ángel, muchas gracias. Roberto por Zapato, pues le di la oportunidad Ángel. de que hablara. ¿Me deja hablar? No, me has llegado a okay, llamar. Ok, no me dejas de hablar. Su, y no te lo voy a pedir. su negocio lo tú que hace es robarle el dinero a la acusación. Tú vas a arrepentirte de la acusación que has se hecho. Hoy. Tú te vas a arrepentir. Se lo Hay abogados grabando esto. Y tú ya Todos los abogados has que he dicho lo que yo quería escuchar porque no si, tienes si derecho llegas, si Tú llegas tú no tienes ninguna prueba en contra que no mía Tú no tienes ninguna prueba en contra mía Tú eres un, un manipulador amigo. Tú lo que eres un es un estafador la... Y te lo repito, un estafador Y que quede grabado Abogados, e Emanuel González Está diciendo Roberto Zapata Es un estafador Y este señor está utilizando Un esquema Ponzi donde le paga A los demás con el dinero que capta Anteriormente para pagarle A todos en este... Pero eh, por aquí hay un comunicado el cual eh, dice cordial saludo a toda la comunidad TMC. El motivo de la presenta es para informarles y darles a conocer cómo serán los pasos a seguir para solicitar su tarjeta Food Card. Me imagino que sí es una tarjeta eh, aprobada por Visa y Mastercard real y no una tarjeta brandeada con el logo de eh, TMC o de, o, no sé, como sucedió con Omega Pro. Yo esperaría eso, no sé. Compra por medio del back office la tarjeta FoodCard. Eh, pero bueno, aquí dice todos los pasos. Pero a lo que voy con esto es que vamos a analizar un poquito lo que es la. Eh, esta compañía FoodSwap. Eh, si vemos por acá. FoodSwap. Haciéndole un análisis en Domain Tool. Es una. Eh, compañía que fue creada realmente en el año 2020 su eh, su host termina en el 2024, o sea es una compañía que realmente tiene alrededor de tres años de haber, va a cumplir más bien tres años de eh, haber sido creada entonces no es una compañía que tenga un tra una trayectoria tan excesivamente eh, larga y eh, es una compañía que está relacionada directamente con eh, Héctor Luis Irima, Irimia, <ríe> el cual este señor eh, participó y viene de la estafa Ponzi Generación Zoe, pero bueno chicos vamos a ver porque esto tiene por todos lados qué relación tiene eh, Juan Diego Gómez con TMC, vamos a verlo. Hello soñadores, me vine con quién estoy aquí. Sí, sí, sí, estoy anunciando lo que vamos a vivir el próximo 24 de septiembre con la comunidad TMC. Estoy aquí junto a Juan Diego, vamos a ganar una sorpresa, de lo que vamos a de a seguir. Muchísimas gracias por la invitación a toda la gente de TMC, mi salud, feliz por estar con ustedes este próximo 24 de septiembre en un evento fantástico, una conferencia púrpura, extraordinaria, llamada Saltos Cuánticos 2.0. No solamente cuánticos. para sacar mentalidad, sino también para transformar tu patrimonio, que esa biblioteca digital explote literalmente. Vete frotando las manos ¿verdad? y la Pregunta, ¿estás listo para esos actos cuánticos? Hacer más o menos de esfuerzo. Y luego se de eso. Muchas gracias. Entonces, eh, ya vemos que él participa como conferencista, como speaker, como persona que da charlas motivacionales y contador de experiencias de eh, esta compañía TMC. Nosotros nos dimos a la tarea porque eh, TMC se está. Eh, promoviendo en eh, territorio colombiano nos dimos a la tarea de ver si realmente eh, está regulado por la superintendencia financiera y le mandamos un correo justamente a ellos para eh, que nos dijeran qué sabían de esto si estaban regulados o no este fue el eh, mensaje que eh, yo les mandé específicamente a ellos y eh, les envié este mensaje cordial saludos el propósito de este mensaje es para recibir información sobre TMC o The Members Club el cual es un sistema de inversión promocionado por Juan Diego Gómez experto entre comillas en estos temas quería saber si TMC está regulado por ustedes y si tienen alguna información sobre ellos se le agradece de antemano la información que me puedan brindar. Les envié adjunto también una imagen donde aparece Juan Diego Gómez, justamente el video que acabamos de ver, promocionando esta eh, compañía de inversiones. Y básicamente esto fue lo que nos respondieron la gente de la superfinanciera de Colombia. Bueno chicos, y esta fue la respuesta enviada por la super financiera de verdad muy agradecido con ellos porque me enviaron no solamente una respuesta fácil y corta sino que prácticamente cinco páginas en donde ellos eh, recopilaron muchísima información la cual eh, lo más importante es lo que vamos a leer en este momento Voy a resumirles todo este documento a continuación. Respetado señor González, de manera atenta nos referimos a su comunicación electrónica radicada en esta superintendencia. Con el número citado de la referencia, ok, eh, eh, el cual solicita concepto de, de, de legalidad a este organismo respecto de un presunto sistema de inversión ...denominado JTMC o The Members Club, en el que está promovido por el señor Juan Diego Gómez, supuesto experto en temas de inversión. Esto, citando mis propias palabras en el comunicado anterior. Sobre el particular, con el fin de atender a, solici a su solicitud, la superintendencia considera pertinente efectuar los siguientes comentarios... Las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de esta superintendencia están anunciados en el numeral segundo del artículo 325 del Estatuto del Sistema Financiero de las Indicadas en el Derecho. Ok, aquí básicamente es donde es que está todos las, las, los entes regulados. <coughs> es importante señalar que las entidades sometidas a vigilancia y control, control e in, inspección de esta superintendencia no se encuentran autorizadas para comprar, vender, negociar, promover, ofertar, cambiar, ni publicitar ningún tipo de criptomoneda, bitcoin o moneda virtual. Con respecto a su solicitud de, revis de revisión realizada a los archivos que reposan en este organismo respecto a sus vigilancias se constató que la firma JTMC, o de Members Club o el señor Juan Diego Gómez y o la sociedad de Members Clubs SAS con el nit no se encuentran sometidos a la inspección vigilancia y control de esta superintendencia, razón por la que no están autorizados para adelantar actividades exclusivas de las entidades vigilancias por este organismo, entre ellas la captación de recursos del público y la administración de fondos de inversión colectiva. O sea, The Members Club no está autorizado por la superintendencia financiera para hacer lo que están haciendo. Eh, aquí hay otra parte eh, que me gustaría recalcar, que es ahora bien la imagen aportada en su comunicación de un video promocional publicado en el perfil de TMC de Members Club. Y aquí hay un link de la página web en la red de YouTube en el que con la participación del señor Juan Diego Gómez se publica un evento de saltos cuánticos 2.0 relacionado con el denominado TMC Experience. En este sentido de la información recabada en la web se encontró que su modelo de negocio se encuentra relacionado con un supuesto ecosistema de negocio enfocado en ayudar a a sus miembros a aprender, ganar y crecer participando en supuestos proyectos de finanzas descentralizadas. Ojo con esto. Esto ellos lo hacen sonar muy bonito, que es el futuro, las finanzas descentralizadas, pero quiere decir que no está regulado por absolutamente nadie y que les da un portillo muy grande para irse con su dinero sin tener consecuencias. Por eso es que la palabra descentralizada es tan común en este tipo de estafas. Criptomonedas web 3.0 metaverso, metaverso, háganme el favor con el metaverso que ya esto ni siquiera Facebook le está dando continuidad a su, a su propio metaverso, fue un proyecto abandonado y NFT, una burbuja que explotó y que ya absolutamente nadie está hablando de esto. Y que a través del trading algorítmico, puras palabrerías baratas, para que usted se apantalle y diga, ah, ok, vamos a entrar aquí. Se obtiene beneficios económicos e igualmente promocionan un plan de compensación para obtener recompensas adicionales. En este sentido, por tratarse presuntamente de actividades relacionadas con activos virtuales, se considera importante traer a colación lo señalado por el Banco de la República Autoridad Monetaria Crediticia y Cambiaria en Colombia mediante el oficio okay, del, 22, del 11 de mayo del 2022, el cual señala lo siguiente. Actualmente no existe, y atención a esto, Actualmente no existe en Colombia una clasificación regulatoria o un marco legal sobre los criptoactivos, por lo que no es posible establecer la calidad bajo la cual se pueden llevar a cabo operaciones con ellos. En consecuencia, actualmente el Banco de la República no tiene registro sobre las transacciones con criptoactivos no tienen registros sobre las transacciones con criptoactivos que lleven a cabo los residentes. De los análisis efectuados hasta el momento por el Banco de la República, la superfinanciera de Colombia, la superintendencia de sociedad, la unidad de regulación financiera, la dirección de impuestos y aduanas nacionales, la unidad de información y la calidad del invitado técnico. Ok, aquí eh, son temas eh, muy, muy específicos. Pero nos adelantamos aquí. Por tanto, esta superintendencia reitera que dado que no existe actualmente una regulación, vea que la, la superfinanciera lo está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que como todo lo que es relacionado con criptomonedas en Colombia no está regulado, ellos no tienen registros. Sobre las tra transacciones realizadas con este tipo de moneda virtual. Lo que quiere decir que si usted le está dando su dinero en cripto a cualquier persona que, que crea este tipo de eh, empresas, fantasmas, pueden y van a hacerlo, llevarse su dinero y ellos no tienen manera de rastrearlo para llegar a recuperar su dinero. Atención a lo que dice aquí la superfinanciera, porque es importante que usted sepa este tipo de cosas antes de darle su dinero a cualquiera. No existe actualmente regulación sobre las negociaciones o promociones de criptoactivos. No es competencia de esta autoridad el control respectivo. Vea que se lo están subrayando en negrita y, en, y, y subrayado. Reiterando. Que las transacciones o negociaciones que los residentes de Colombia hagan con criptoactivos quedan exclusivas de la protección, han excluidas, perdón, de la protección legal que brinda el sistema financiero en nuestro país, pues no están respaldados por las autoridades monetarias colombianas. Entonces muchachos las pruebas están ahí, la información está ahí, recuerden que la superintendencia financiera también advirtió en su momento sobre Omega Pro y muchísimas otras plataformas y aún así muchísimas otras, eh, muchísimas personas no quisieron entender y aún así le dieron el dinero a estas personas y al final terminaron perdiéndolo todo, entonces si tiene orejas de conejo, tiene patas de conejo, tiene cola de conejo, tiene pelaje de conejo. Probablemente es porque sea un conejo. Chicos, esa es la información que les quería traer el día de hoy. Eh, si les gustó este video, háganmelo saber con un like, una suscripción, un comentario. ¿Qué les pareció? Y nos vemos hasta la próxima. Chao.